El pasado 11 de diciembre hubo un ataque talibán a la embajada española en Kabul, Afganistán. Como sabemos, el ataque ha dejado varias víctimas mortales afganas y españolas, entre ellas dos policías nacionales. También sabemos que Mariano Rajoy nos dijo en un primer momento, durante un mitin, que el ataque no había sido contra la embajada de España y que nadie corría peligro. Estas declaraciones eran seriamente cuestionadas por las informaciones de medios nacionales e internacionales y, más tarde, el gobierno se vio forzado a rectificar y reconocer que efectivamente se había habido un asalto sobre la embajada española. Más allá de valorar la inoperancia de nuestro gobierno para reconocer un atentado terrorista en fechas electorales, ¿cómo pudo producirse un ataque así en una de las embajadas que teóricamente mejor vigiladas deberían estar? Para empezar, tenemos que entender las lógicas propias de una ciudad en permanente estado de guerra, como es Kabul, en Afganistán. Esta inestabilidad crónica ha llevado a crear una zona de seguridad, la denominada como Green Zone. Esta zona verde es una sección de la ciudad amurallada, donde está completamente restringido el tráfico de vehículos y que cuenta con controles de seguridad en sus accesos y vigilancia permanente en todo su perímetro. Parece, por lo tanto, lógico que la embajada de un país extranjero y que ya ha sido anteriormente objetivo de ataques yihadistas esté situada dentro de este cinturón de acero. Pues no, la embajada española estaba fuera. De hecho, estaba junto a una de las calles más transitadas de Kabul. Parece que solo queda, había presupuesto para colocar en la zona verde la residencia del embajador. ¿Medidas de seguridad en la propia embajada? Bueno, la entrada principal estaba tapiada haciendo que hubiera que entrar por una lateral. Esta puerta lateral tenía un portón de chapa sin blindaje. Además, el sistema de apertura automático estaba averiado, con lo cual había que abrirla manualmente empujando el portón con la espalda. Sí, para abrir el acceso a la Embajada de España en Afganistán había que bajarse del coche y empujar la puerta. Ese es el nivel de seguridad que nos garantizaba nuestro gobierno. Otro detalle que resulta significativo es que la embajada estaba en un barrio de influencia muyaidín, ocupando la casa de un antiguo señor de la guerra y teniendo como vigilancia contratada a veteranos guerrilleros muyaidines del Valle del Panshir. Dada la sangrienta rivalidad de muyaidines y talibanes, tampoco parece esa la mejor localización para una alegación diplomática. Pero lo que ya resulta vergonzoso es que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, diga ahora que la embajada tenía todas las medidas de seguridad necesarias cuando estas flagrantes carencias venían denunciándose durante años por los trabajadores. Margallo llegó a decir que de hecho la embajada estaba completamente camuflada al no tener ni placa ni distintivo exterior. En serio... Esa es la idea de seguridad que tiene un ministro de Asuntos Exteriores, que no ponga en el exterior Embajada de España. No se le ocurrió que, tal vez, no sé, policías españoles bajándose a empujar el portón de entrada, podía revelar que igual ese no era un edificio corriente. Un último apunte. Hace unos años, en 2012, fue asaltado el consulado estadounidense en Benghazi, Libia. Se produjeron fallos de seguridad que dieron lugar a varios muertos tras un tiroteo entre la seguridad del consulado y los asaltantes. ¿El resultado? Un comité de investigación en el Congreso estadounidense, que ha incluido el interrogatorio de la responsable en aquel momento, la secretaria de Estado Hillary Clinton. Allí el interrogatorio de la comisión a Clinton duró 11 horas y fue retransmitido en su totalidad. Aquí... Pues el gobierno nos pide lealtad y silencio. Foto del pacto antiyihadista y a seguir con la campaña. Y por supuesto que todo el respeto y cariño a las familias de los fallecidos. Pero como ciudadanía tenemos derecho a hacer las cuestiones necesarias y a exigir las responsabilidades políticas exactas. O ¿qué es lo que sucede? ¿Que nos da miedo a que la verdad fastidie la unidad de los demócratas?